Hoy en Noches de Census, análisis de la constancia de situación fiscal para los trabajadores. Presenta, maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitado especial, contador público, Antonio Aranda.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 En Noches de Census, análisis de la constancia de situación fiscal para los trabajadores. Presenta, maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitado especial, contador público, Antonio Aranda. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, buenas y buenas noches ya. Eh, sean bienvenidos eh, a este subprograma Noches de Census, hoy 18 de mayo del año 2022. Pues hoy tenemos una, una plática bastante interesante sobre... Eh, algún tema de, de relevancia que tenemos el día de hoy, yo creo que todavía estamos a tiempo para para poder platicar y desahogar este tipo de temas que nos preocupan a muchos, ya que pues eh, de manera operativa nos hemos enfrentado a la falta de citas, algunos errores eh, en, en interpretación ahí, o algunas cuestiones que los patrones están excediendo ahí sus funciones, vamos a estar platicando el día de hoy sobre la constancia de situación fiscal de los trabajadores que pues los patrones ya están ahí solicitando, cómo la podemos obtener, eh, pues existe todavía en, de manera operativa muchas trabas, muchos eh, obstáculos que nos permiten obtener esta constancia, qué pasaría si el patrón por ahí nos niega el pago del salario respecto a que no le entregamos nuestra constancia de situación fiscal, qué pasa con el régimen que viene en esa constancia de situación fiscal, todos estos aspectos vamos a estar tratando el día de hoy y para, para estos efectos pues nos acompaña el día de hoy aquí nuestro invitado especial, nuestro eh, eh, astronauta, dijeran en el otro programa, aquí el maestro Antonio Aranda, ya, ya me estoy robando sus, sus frases de rompiendo paradigmas, pero pues ya, bienvenido maestro Antonio Aranda, vamos a estar platicando ahorita, este pues bastante interesante, yo creo que tiene bastantes admiradores, bastante audiencia ahí en, en Facebook, y pues les pido que podamos compartir esta transmisión para que, pues cada día seamos más los que veamos este tipo de, de pláticas. Bienvenido maestro Antonio, está en su casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, maestro Pedro Carlos? Bien, bien, bien. Pues aquí acudiendo a la, a, la, a la invitación que amablemente nos hizo ahora sí no como del otro lado, sino como simplemente invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues ¿Qué bien. Día ya Oaxaca eh, a estas horas no, todavía no se oscurece, ¿no? Todavía ya, con este, eh, con este ya horario todavía hay luz. Ya empezó un poquito a oscurecer, eh, pero pues todavía, todavía se, se, se, se, se ve así a, a, a simple luz. Y pues la, la luna en estos días ha estado muy grandota, dijeran por ahí, pues sí, sí. sí nos, nos alumbra bastante. Y pues desde la ciudad de Oaxaca los calorcitos también por acá se sienten un poco intensos, pero pues ahí estamos ya preparándonos para la guelaguetza en julio, para toda nuestra audiencia también que se quiera dar una vuelta por acá, por acá vamos a andar, ¿no? Y pues... Eh, eh, como dice el maestro, pues eh, ahora le tocó estar de, del otro lado, ¿no? Eh, me, me había tocado en alguna ocasión que eh, estar como invitado precisamente a este programa, pero pues ya por ahí de noviembre que, que el maestro Antonio Aranda decidió dejarme aquí en la conducción del programa, pues ahora lo tenemos de, de invitado y es un gusto siempre contar con, con personajes de la familia Census. ya estuvo por ahí también el maestro Martín, creo que me faltan por ahí algunos, pero en alguna otra ocasión estarán por acá. pues, para entrar en materia, maestro, eh, la constancia de situación fiscal eh, eh, es bien sabido de que, pues, fíjate ahorita que, lo... Fíjate sí, que, sí. que ahorita, ahorita que lo estás mencionando, tengo a la mano un documento que les acaba de llegar de la Secretaría de Educación a muchos eh, maestros, en este caso de la, de la parte del Estado de México, mencionando lo siguiente. Por medio y en base a lo establecido en el artículo 99 de la ley de Impuesto sobre la renta, del... Eh, así como los artículos 29, fracción sexta y 29, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, de los cuales se desprende que de manera obligatoria se debe incluir en el comprobante fiscal por internet, de nómina el nombre, domicilio fiscal y régimen fiscal de la persona a favor de quien se expide. Por lo anterior, solicito a cada uno de ustedes la constancia de situación fiscal, la cual no debe de tener más de tres meses de haber sido emitida, Misma que deberá ser entregada a más tardar el 27 de mayo del año en curso. La constancia la pueden adquirir en www.sat.do.mx. Es un documento que apenas les llegó a varios eh, profesores del de, Estado de México. Eh, recientemente me mandaron ahí muy espantados, ¿no? Bueno, aquellos que eh, tienen la firma electrónica, creo que no tienen problema. En ese momento pues te metes, checas el domicilio, o si sea, hay que corregirlo, te metes, bueno, corriges, etcétera. Recordemos que cuando actualizábamos en esta actualización de, de RFC o de actividades, ¿no? Este cuestionario que, que, que de repente muchos dicen, oiga, y si no viene, ¿a qué se dedica el contribuyente? ¿Qué pongo? Pues algo análogo, ¿no? algo parecido a lo que te está diciendo. No, no tiene que ser estrictamente lo mismo, ¿no? No vayamos a ese, a, a esa literalidad, pero bueno. Ahora bien, cuando tú lo tratabas de hacer, eh, sobre todo les pasó a aquellas personas que a lo mejor están en sueldos y salarios, y al meterlos al régimen de corporación fiscal extinto, ya fallecido, para todos aquellos que se andan sobrevivientes y deambulando, bueno, pues, eh, o, otro que era actividad empresarial y profesional normal del capítulo 2, este, sección primera del título cuarto, al momento de, de tratar de apretar, recordarás que te decía, eh, te, te mencionaba un error, ¿no? Uh -huh. Está mal, un error. No no recuerdo qué, qué tal cual lo mencionaba. Y no te dejaba hacer la actualización. ¿La actualización? Muchos se preguntaban, ¿ah, y por qué? Bueno, pues los que tenían firma electrónica podían acudir a revisar su domicilio fiscal y ¿qué crees? Era el que el patrón les había dado en ese momento, ¿no? Recordemos que para términos del domicilio fiscal, si no más recuerdo, el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, que nos hace mención, eh, para términos fiscales, porque también está el del Código Civil, recordemos que una cantina podría ser mi domicilio, si ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro. ahí me la paso la mayoría. De... El, el lugar donde me encuentre dice el Código Civil, ¿no? Exactamente, dice el Código Civil, de ahí donde te encuentre, ¿no? Pero para términos fiscales, habla que el domicilio eh, fiscal del contribuyente puede ser, en este caso, para aquellos eh, sueldos si y salarios, su propia casa o aquellos eh, actividad empresarial y profesional también, su propia casa, donde se desarrolle esta actividad. Los profesionistas, pues bien sabemos que, y más hoy en día, podemos hacer actividades desde nuestra comodidad de nuestra casa, ¿no? Bueno, pues ese es el domicilio fiscal. Eh, ahora bien, regresando un tanto a esta actualización. Bueno, si tenías la FIEL, ya la hiciste, ¿no? Facilísimo. Pero ¿y si no la tenías? Bueno, pues acudías con el contador decías, oiga, fíjense que no me está haciendo mi, mi actualización y me dice que necesita una firma electrónica. Usted sabe qué es eso, ¿no? Antes llamada FEA, recordemos que le pusieron el nombre de FEA, después ya... Este, ya fue fiel. <risa> ya, ya la Fea fue fiel. fiel hasta <risa> el de, de, de Felipe Calderón o de Vicente Fox, que se escuchaba muy feo, no, no recuerdo en qué momento salió la fea. Creo que salió en el, en el de Vicente Fox, si mal no, no logro recordar. Y, y era un nombre peyorativo, decía, ¿no? No, no, no, fea. Ah, vamos a ponerle fiel si se escuchaba más bueno. Bueno, pues ya se quedó fiel. Bueno, quien tiene la fortuna de tener fiel a, toda, a todas luces. El problema es aquellas personas que eh, pues no tienen firma electrónica, ¿no? Antes, facilísimo, sacabas una cita por el SAT y bueno, pues se daba y, y adelante. Hoy en día, obtener una cita en, en, en, en el SAT, puta, eh, creo que es más fácil, no sé, eh, pues cualquier otra cosa, ¿no? Que, que, que tener una, una, eh, una cita, lamentablemente, que todavía no entiendo por qué el gobierno federal, supo, en esta en esta idea de que ya hemos regresado a un semáforo verde, de que las actividades poco a poco se han ido retomando, tanto económicas como en todos los sectores, pues esto me diría que las citas también para, ojo, eh, para que un contribuyente muchas de las veces te diga, eh, quiero pagarte mis contribuciones, quiero contribuir a mi país, quiero, quiero darme de alta, como dicen pues, este, coloquialmente, ¿no?, eh, quiero hacer algún trámite para poder empezar a pagar pues mis contribuciones y no pueden, no pueden porque no hay citas, ¿no? El cazar citas, hay, hay personas que las están vendiendo por internet, eh, sí. varios dicen, no, es que seguramente son los mismos del SAT, otros dicen, no, pues es una persona que se las pasa las 24 horas pegada a la computadora esperando a ver a qué horas la aperturan y te cobra, he visto casos desde mil pesos hasta 200 pesos, 150 pesos, ¿no? Por cita. Imagínate que tienes 10 personas y cobras mil pesos, ya te hiciste 10 mil pesos por estar despierto las 24 horas por un, por un tiempo, pues a todas, a todas luces, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, esta constancia de situación fiscal que les están pidiendo a los, sobre todo a los trabajadores, ya empezaron las empresas a solicitarla, ya empezaron las empresas a eh, pedir por el temor del comprobante fiscal de nómina, ¿no? Y ahorita, entre, antes de que entráramos, platicábamos de, a ver, ¿cuál va a ser el problema de, del comprobante fiscal? ¿No, ¿No cumple un requisito fiscal si viene el domicilio fiscal incorrecto el trabajador? Y me decías, no, pero puede suceder una multa por eh, poner datos que están, eh, pues, incorrectos. Ok, y le decía al maestro Carlos, perfecto, pero ¿de quién es la obligación de eh, poner ese domicilio? ¿Del trabajador o del patrón? En este tenor de ideas, pues es el único que sabe dónde realmente vive, porque a no ser que se muestre lo contrario, los papeles que tú me traes, tu acta de nacimiento, tu comprobante de domicilio, dónde vives, con quién vives, ¿no? que ella es tu pareja, que a lo mejor estés viviendo con otra, ¿no? la esposa y bueno, pues la otra, qué sé yo. Yo te voy a creer lo que tú me digas, trabajador. Yo no tendría por qué estar este, haciéndote un proyecto de investigación Ojo, hay este, de estas de procesos de selección, ¿no? Empresas uh -huh. muy grandes que sí van hasta tu casa y, y le preguntan inclusive a tus familiares que cómo eres, etcétera, ¿no? Digo, eso ya, ya sobrepasa un, este, un nivel de privacidad que, que a lo menos para mí no me, no me agrada. Sin embargo, bueno, ¿de quién es la obligación? ¿Del patrón? ¿Del trabajador? ¿No? ¿De quién es la obligación de tener esta constancia de situación fiscal con el domicilio fiscal correcto? En esencia, desde mi punto de vista, del trabajador. Sin embargo, pues embarca al patrón porque el patrón, pues le vas a dar esos datos, ¿no? Y él cree que están bien ahora, te va a exigir tu constancia. Y entrando al aire, hablaba algo, eh, el maestro Carlos, que ha sido tanto que hay presión de no te pago tus salarios si no me traes tu constancia. ¡Híjole! Pero qué gravísimo es esta amenaza, ¿no? para términos de la Ley Federal de Trabajo, pues eh, a todo, a todas luces, pues estás de forma incorrecta, inclusive, pues eh, llevando a cabo un delito como tal, ¿no? ¿Sí eh, el patrón no puede hacer en ningún momento eso. Sin embargo, también se ve, eh, pues que no se puede defender el patrón ante este tipo de situación, porque necesito la constancia, el miedo del patrón, y ahora lo hemos visto, que en el proyecto de ingresos eh, que, que presentaron eh, entrando el año, ya vamos a la mitad entrando el año, pues mucho de lo que iban a recaudar, porque recordemos que eh, por una parte el, el impuesto al consumo, que puede ser el impuesto al valor agregado, los indirectos, el impuesto especial sobre productos y servicios, pues hay una baja, ¿no? Por la misma eh, parálisis de la pandemia. Por otro lado, el impuesto sobre la renta... Eh, había una disminución en los parámetros que ellos estaban presentando, estaban poniendo mucho eh, pues en la parte del petróleo, sin embargo, vemos hoy en día Rusia y bueno, un, un sinfín de, de eventos internacionales que pasan y que empiezan a deteriorar esas eh, pues proyecciones que tenía el gobierno federal. ¿Qué ha hecho el gobierno hoy en día? Bueno, pues ir hacia aquellos que tienen que pagar contribuciones, no las pagaron, ¿no? Entonces voy sobre las multas, ¿no? Sobre, eh, pues, revisiones profundas en algunos eh, sí. que son este, interesantes contribuyentes, ¿no? El de ¿sabes qué? Te invito a que te eh, pongas al, al día, ¿no? Y me pagues las contribuciones. Te invito a que, si hiciste eh, algo incorrecto en la presentación de tus declaraciones, fingiste alguna deducción que no tienes, ¿no? Este, ahora ya no con los comprobantes eh, de operaciones simuladas, creo que ya quedaron un tanto en el olvido, ¿no? Eh, la otra administración y, y en parámetros de esta, pues creo que fue el brinco en donde le dieron a, a todos aquellos, tanto EFOS como EDOS, pues los atacaron bastante y si hoy en día, creo que, creo, no lo sé, ¿no? Creo que esos datos los tiene el Servicio de Administración Tributaria, pero creo que hoy en día son menos. Sin embargo, bueno, pues hay personas que, que, que ponen ahí, que tienen deducciones que tal vez no tengan. Bueno, pues el SAR... Los invita a regularizarse, a hacer un recálculo y a pagar sus accesorios, por supuesto. ¿no? Sus y, si no, y si no, te voy a cancelar tu sello, ¿no? A y ver, si no, pues te cancelo <risas> tus sellos conforme al el de h si no mal me equivoco, del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, viene otra, otra situación. Eh, este miedo, eh, porque sin lugar a dudas, no es esto gobierno, digo desde hace mucho eh, tiempo atrás. Esta forma psicológica, esta psicosis social en la cual lanzo unas palabritas y pongo en una página de internet, por ahí que empieza con F, eh, que son los primeros en que tienen eh, información y la empiezan a subir ahí, son de los más antiguos en la internet desde hace mucho tiempo. De repente dice, ah, chingue, ¿cómo, se, cómo, cómo supieron sobre esta información? ¿No? ¿Cómo a ellos de primera mano les llegó antes que a todos? ¿no? Y pareciera, pareciera que todos estos rumores se hacen ciertos. Entonces, basado en ello, bueno, pues uno de los temores del patrón es que le, le, le multen por la forma incorrecta de la emisión del comprobante fiscal de nómina. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo me amarras de las manos? Porque no hay citas. El trabajador, pues yo le estoy obligando prácticamente siendo mano de cochino, ¿no? Solicitándole su constancia de situación fiscal. Pero me dice, híjole, pues a mí me dio un patrón hace mucho tiempo de alta... La verdad, yo tengo mi constancia, inclusive algunos lo atraen con la... Eh, ¿Era la R1, si mal no recuerdo? Sí, R1. La, la R1. Con la R1, ¿no? Y, y, y dices, la R1 estás hablando prácticamente de <risa> 900 para atrás, ¿no? Este, no, pues no me sirve eso. Necesito su constancia, su pero ¿dónde la saco? no? Imagínate tú hablar eh, eh, con el área eh, productiva de una empresa ¿no? Eh, de estas grandes que a lo mejor manufacturan algún tipo de, de, de, de artículo eh, o de bien, y bien que te, que, que te digan, pero contador, ¿dónde la saco? ¿Cómo les explicas? no? Pues tiene que ir al servicio de administración Sí, este, voy es que tiene que solicitar una cita ¿Dónde la solicito? Es que tiene que ser por internet eh, y, y, ¿Y dónde? ¿Dónde? Usted, usted sáquemela, híjole, es que, ¿qué crees que, digo, con todo respeto, eh, por ejemplo, nosotros no nos dedicamos un tanto a sacar citas, porque esto, pues eso, lo vuelvo a decir, tienes que estar las 24 horas pegadas, ¿no? Y la verdad, yo no tengo gente y no quiero tener gente únicamente que esté para ello. Entonces, eh, pues yo no te la puedo gestionar, ¿no? Eh, déjame, le digo a un amigo que sé que ese cuate se dedica a sacar, la saca en 150, en 200 pesos, en 300 pesos y a ver si te consigue una, ¿no? Si, si, si pasa. Lamentablemente, el pues, este cuate te dice, ¿sabes qué? No te le he conseguido, no te le he conseguido. Y así pasan días. Y entonces, el patrón cada vez más desesperado, dame tu constancia y el, y, el y el trabajador, pues no puedo, ¿no? Y entonces, ahorita, ya salen también en la internet algunos que te sacan por lote. Ya, ya te dicen, <risa> lote de constancias de situación fiscal, ¿no? Sí. Pásame los RFCs de tus trabajadores. El, y, el, o a la CURP. <risa> te lo sacamos, ¿no? Rápido. Bueno, este tipo de situaciones, no sé hasta dónde es psicosis, literal, hasta dónde va a ser real en que el servicio de administración tributaria, pues, multe por la expedición eh, de manera incorrecta sobre este comprobante de nómina, por no tener los datos de domicilio fiscal, de nombre. Ya lo decías también uno de los problemas va a ser, pues, es la entrada de este CFDI 4.0, no, La entrada, obviamente, del complemento 2.0 y con base en ello también, pues este CFDI de nómina nuevo también, que uno de, los de las principales características que tiene este nuevo sistema es que si te equivocas en un acento, si te equivocas en una letra por eh, X le pones C, por C le pones X, porque tal vez sonaban igual, no, así lo tenía escrito el trabajador. Pues vas a tener problemas. ¿Por qué? No te va a dejar timbrar. Primer punto. Sí. Segundo, si el código postal ni tan siquiera está dentro de la base de datos de, en este caso, el Servicio de Administración Tributaria, tampoco te va a dejar timbrar. Y ahorita eh, eh, hablábamos también del complemento, tu CURP. ¿Cuántas personas no existen que tienen dos CURP? Dos CURPs, eh, y de repente entras a. a al gobierno federal, y bueno, quiero arreglar mi situación, tienes que esperarte un ratito, hay que mandar, ¿no? Eh, Quienes no tienen un homónimo, ¿no? Se llaman igualitos, pero son distintos, pero nacieron en lugares distintos, pero se llaman igual, y nac perdón, nacieron en el mismo día, se llaman igual, y a lo mejor viven en lugares distintos. Son, son este, distintas personas, obviamente, sin embargo, ciertas características los vuelven para términos. Ya sea, eh, en este caso, del RFC, pues una problemática, porque tienen el mismo RFC y la misma homoclave. Entonces, aquí ya se volvió un desgarreante Quien está dentro de este tipo de situaciones, lo hemos vivido también en pensiones, ¿no? Cuando uh -huh. ya se van a pensionar, llegan al IMSS y de repente el IMSS les dice, tu nombre, es más, en algunos casos, tu nombre está mal escrito, ¿no? No, no concuerda con el acta de nacimiento no concuerda con esto, con el otro, y entonces ya empieza a tener problemas el trabajador. ¿no? Se hace una, un pesar, una verdadera locura, por cuestiones de forma y no de fondo, desde mi punto de vista. ¿no? Así es, eh, así es, maestro. Sistema, voy, voy, voy, a, voy a aprovechar aquí para, para, para eh, leer unos comentarios que ya nos están llegando aquí del, del auditorio. Eh, saludos aquí a, a Vero Agustín. Nos dice, hay patrones que ni cuenta se han dado. Dice... Magdalena Lechuga, buenas noches, ese tema es muy importante, nos servirá para orientar a los trabajadores, saludos, contadores, saludos, Vero Rodríguez, buenas tardes contador, gracias, muy interesante el tema, y nos comenta César Caballero un tema, un tema que también está sucediendo ahorita, y, y uh, por ahí estuve leyendo también en redes sociales, de que a quién se le ocurrió, a quién se le ocurriría este tema que nos está uh, comentando César Caballero, dice, buenas noches, y el problema no solo es la constancia, sino que también están pidiendo que coincida el domicilio fiscal con el de la credencial. Entonces, aquí ya, ya nos metemos con, con, con el, la primera pregunta que, que, que le haríamos aquí a César. ¿Quién lo está pidiendo así, no? Posiblemente por esta psicosis que estábamos hablando de eh, eh, aquí con el maestro Antonio Aranda, pues el patrón dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter en problemas. Así que, que me coincida todo y tú ves cómo le haces, ¿no? este Si no hay citas, yo no sé, si no, no te pago. Ahora es que me han llegado rumores, algunos asuntos ahí que me dicen oye, contador, pero pues me lo están pidiendo, si no, ya no me van a pagar. Y hace rato antes de entrar a, a, aquí al aire, comentaba con el maestro, pues ahí ya te vas a meter en temas laborales, ¿no? ¿Y, y, y qué pasaría ahí, maestro, con eso de la credencial? Sin embargo, no te, no, digo, siendo más eh malicioso, no encuentro, no encuentro la palabra correcta, ¿no te parece un sistema de control completamente? Esto del RFC de 18 años, ya hay que tener RFC, la firma electrónica, hoy en día, si, si te vas a grabar eh, inclusive de la licenciatura, ya ah, te vas sí, para la cédula, técnica, a fuerzas para la cédula, ya no te permiten, este, yo les decía a los chicos, tienen que tener ya firma electrónica desde que entran conmigo, no hay muchos jóvenes que, que trabajan conmigo, entonces, eh, ¿no te parece un sistema de control? Digo, más allá, pensando mal, pensando mal, un sistema de control poblacional en la cual tienes datos muy bien eh, ubicados, ¿para qué? Bueno, pues, los datos sirven para muchas cosas, ¿no? Sin embargo, ya esto que acabas de comentar, la credencial de elector tiene que, que, que, que cuadrarte, ¿no? con el domicilio fiscal. Híjole, qué, qué, qué fuerte, ¿no? Porque hay muchas personas que tal vez viven con la suegra, pero tienen la dirección de los papás, ¿no? Y entonces, como domicilio fiscal, ponen a la mejor, eh, para que les cuadre, pues van a poner de los papás, sin embargo, allá no, no, no viven, o sea, allá no, realmente no están, y entonces el domicilio fiscal, pues no tiene validez, ¿estás de acuerdo? Porque se menciona que es donde la persona reside, donde vive, y bueno, se pues, entiende que él no vive con sus papás, ahora vive con sus suegros. Y por consecuencia tendrá que cambiar entonces la elector y luego tramitar su constancia de situación, bueno, cambiar su constancia de situación fiscal y bueno, su dirección únicamente la va a poder modificar con firma electrónica, ¿no? Así es. De, de hecho, aquí eh, eh, atendiendo a lo que establece el, el 10 del Código Fiscal, por ahí también he escuchado algunos comentarios que, que, que me voy a permitir eh, eh, mencionarlos acá, a ver, a ver qué nos comenta aquí el maestro Antonio, porque... Eh, pues yo creo que es cuestión de, de que el patrón, su asesor, su contador, y ahorita estamos en el rollo de que, oye, pues sí, como decíamos hace rato, sí tengo mi constante situación, pero tengo el domicilio de un patrón que me dio de alta cuando trabajé por primera vez, porque recordemos que por ahí cuando existía la declaración informativa, bueno, todavía existe, pero el anexo de salarios de la declaración informativa múltiple, por ahí en una regla miscelánea nos decía que al presentar ya la, la DIN, se entendía que eh, prácticamente estaba inscribiendo a esos trabajadores que, que, que estaban en la DIM, ¿no? Por ahí también surgió un, un sistema que se llamaba RU Sectores, donde podía yo inscribir a mis trabajadores de una forma masiva. Pero el, el artículo 10 del Código, del Código Fiscal de la Federación que hace alusión al domicilio, para personas físicas en, en la primera fracción nos dice, inciso A, cuando realizan actividades empresariales, el domicilio fiscal va a ser el que se encuentre el asiento principal de sus negocios. Pregunta, ¿el trabajador realiza actividades empresariales? Pues no, no le aplicaría la A. Luego la B, cuando no realicen actividades empresariales, yo creo que ahí vamos entrando un poquito los, los, los asalariados, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. Y este inciso B es donde, en algunos comentarios que también he escuchado, es donde me dicen, oye, el domicilio fiscal que deberías tener tu trabajador no es el de tu casa, ¿eh? sino es el de tu patrón. ¿Por qué? Porque de acuerdo al inciso B dice que es el local donde desempeñe sus actividades. ¿Y dónde desempeña sus actividades? Ah, pues en la fábrica del patrón, ahí donde llego a trabajar diario, de acuerdo al inciso B. Y de acuerdo al inciso eh, C, dice, únicamente en los casos en que la persona física que realice actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, su casa habitación. Y aquí es donde ya nos empezamos a meter en este tema que nos comentaba César, César Caballero, donde nos dice, oye, ¿y quién te está pidiendo entonces que coincida tu credencial con tu domicilio fiscal y ese domicilio fiscal que sea donde tú vives? Si empezamos a delimitar uh, las partes del domicilio fiscal de, estas, de esta fracción primera, inciso A, B y C, pues muchos dirán, oye, pues el de mi patrón está bien porque caigo en el, en el B. Y otros dirán, no, pues este, mi casa habitación porque yo caigo en el C, no, no tengo un, un local donde presto mis servicios. ¿Pero qué pasa si pues me estoy cambiando de trabajo cada año, vamos a ponerlo? Pues voy a tener que la necesidad de estar actualizando, si es que me voy al inciso B de que el domicilio fiscal es el de mi patrón, pues voy a tener que estar actualizando cada vez mi domicilio fiscal para efectos de la emisión, ¿no? Y en ese sentido, por aquí, algunas preguntas que nos, que nos comentaban, por ejemplo, Vero, dice, ¿qué pasa si no puedo actualizar el domicilio porque mi constancia parece el de mi patrón? como decíamos hace rato, ¿de quién es la obligación de actualizar el domicilio? De el trabajador. trabajador. Oye, tú patrón, tú, tú, tú te vas a preocupar por emitir tu CFDI de acuerdo a los datos que te está dando tu trabajador. No, pero pues es que está mal, es otro domicilio. Está empatando, eh, lo único que menciona guía de llenado es que coincida. Es lo ahora, único que menciona. Ahora, bueno, una cosa es la guía de llenado y otra también el sistema uh -huh. que te permita timbrar. el. el Así es. El, el, el, el, el, el que es lo que te preocupa. Yo te diría, mi estimado Carlos, ¿tú crees, tú crees que el gobierno federal vaya eh, por cada centro de trabajo eh, o, o de forma digital bajando los, los XML, ¿no? Revisando ¿no? la constancia de situación fiscal que corresponda con, con la emisión del comprobante fiscal? Es un, es un universo enorme, ¿no? Sí, no, no, no la, ver, la verdad no se me hace algo que humanamente les vaya a ser posible, Habrá casos en los que de repente una auditoría, una revisión, pues sí eh, suele eh, ver que a lo mejor revisen ese tipo de cosas. Pero fuera de ahí, la verdad, muchos de los patrones va a seguir siendo el mismo, la misma situación. Más bien volvemos con lo mismo. Es una psicosis social. ¿Para qué? bueno con la intención de que todo mundo tenga firma electrónica, tu buzón tributario activo, ¿no? Pues para trabajar. recordemos que si presentas tu declaración anual, en automático se activa tu buzón, y me tienes que, que dar de alta tu buzón, y si no, bueno, pues te puedo sancionar por ello. Un tema de control, desde mi perspectiva, creo que va más con un tema de control, pero a lo que mencionas, el inciso B, el inciso C. Entremos en cuestiones ya de la vida diaria, de la vida común, y hablabas ahorita, imagínate un trabajador que regularmente está rotando, no sé, no tengo estadísticas a la mano, sin embargo, eh, hoy por hoy, eh, creo que las personas también eh, tienden a, a estar mucho eh, rotando en, en los empleos, entonces, yo diría que lo más recomendable siempre va a ser poner tu domicilio, ¿no?, donde, donde vives, donde resides. Porque poner el del patrón, pues estás en esta situación de que cuando saltes, pues vas a tener que regresar y poner el del nuevo patrón, ¿no? No, y, y la imposibilidad, y la imposibilidad de, eh, operativa. Vamos a, a imaginar, dijera que no tengo firma y encontré por ahí, de pura casualidad, que ya me pasó la semana pasada, encontré una cita para cambio de domicilio. ¿Qué te piden para cambiar tu domicilio si vas al SAT y no tienes, eh, no tienes firma electrónica? Mm -hmm pues te van a pedir el comprobante de domicilio. Ya me imagino a todos los trabajadores llegando con el patrón. Oye, patrón, préstame tu comprobante, ¿no? Porque voy a ir a, a, a cambiar mi domicilio del anterior patrón eh, y ya que quede el tuyo, ¿no? Pues va el diciendo, operativo. oye, ¿y, y por, qué, por qué yo, no? Entonces, estas cuestiones operativas que, que ya se dejan ver antes del, in, bueno, del, del, del ya el inicio, de la versión 4.0, pues yo creo que nos están generando bastante incertidumbre, ¿no? Lo, lo que comentábamos hace rato, a ver, tú como patrón, porque yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando ahorita eh, como patrones o como trabajadores, dice, a mí me la pidieron y yo tengo por ahí vi un comentario que dice, yo tengo el de, de mi domicilio, ¿está bien? Pues está bien, ¿por qué? Porque de acuerdo a lo que establece el 10, está contemplado que tu domicilio convencional, civil, vamos a ponerlo así, puede ser tu domicilio fiscal. Ahora, los datos que necesita tu patrón de acuerdo al 29A, ¿qué te pide? Tu código postal. Oye, si le das otro código postal, ahí sí existe la validación, porque dice dicen las guías de ñerado, como, como mencionaba hace rato, debe coincidir con tu constancia, tanto tu nombre, tu código postal. Si no coincide, simplemente te manda mensaje error de que no, no se va a timbrar, pues, no exacto. se puede timbrar. Entonces, operativamente... ¿qué va a pasar si llega, vamos a, a, a ponernos ya hacia el futuro, qué tal que llega por ahí el 25 de junio, ya casi a la entrada de, de, de, de obligatoria ya del, del CFDI 4.0, y todavía no pude actualizar mi domicilio, me va a decir el patrón, ¿sabes qué? No te voy a pagar. Pues no, porque sí tiene los elementos necesarios que establece el 29A para efectos del timbrazo. Y es que... que fíjate, uh -huh. fíjate, Carlos, perdón que te interrumpa, y lo platicamos el otra vez desde mi perspectiva, y creo que el de la gran mayoría de los, de los contadores o de las personas que están en esta área, eh, creemos que el comprobante fiscal 4.0 todavía lo van a prorrogar más. ¿Por qué? Unos problemones son los códigos postales. Otro de los problemones es que eh, teclees de manera correcta el nombre. Entonces, imaginemos que tú vienes, eh, yo estoy en un establecimiento al público en general, y viene Carlos Pedro, me compra, no sé, cuatro o cinco helados. Me pides una factura, no sé por qué le vas a pedir, pero bueno, me pides una factura. Y entonces me pides mi CFDI, y, o, o tu CFDI, mejor dicho. Y entonces yo te digo, dame tu nombre. Sin embargo, tú me lo das, a lo mejor lleva un, un acento por ahí en, en, en tu nombre que te, tú ni tan siquiera sabías, me lo das como, como lo entiendes, ¿no? Yo lo pongo y el sistema me dice error. Y entonces te digo, es que está mal su nombre, pero yo quiero mi factura es que está mal su nombre, no, es que yo quiero mi factura, y, y te pones muy contador, ¿no? Yo puedo exigirte mi comprobante fiscal y bla, bla, bla, bla, y ahorita voy a acusarte, con el SAT no me lo quieres dar, te estás negando y va, a ver, no estoy negando, simplemente pues me marca el eh, error el sistema porque, pues usted no me está dando bien su nombre, ¿no? O el régimen fiscal en el cual estás tributando y resulta ser que estás en actividad empresarial, pues también tienes arrendamiento y también tienes sueldos y salarios, no, porque puedes estar conviviendo con los tres. Y resulta ser que esta, que me compraste a la mejor, no sé, un, un lavabo, por ejemplo, no, en el caso de, del arrendamiento del bien, tú lo vas a poner, tú vas a poner este lavabo, pues no es deducible para términos de la actividad empresarial, no es deducible para términos de sueldos y salarios, y es una deducción para arrendamiento, pero resulta ser que Pedro, me lo dio incorrectamente, y entonces me dijo, póngamelo en actividad empresarial, ¿no? Y entonces te pongo este, eh, el régimen, la actividad régimen. empresarial. Uso del CFDI, GAPS en general, ¿no? Y entonces ya te lo doy, ya de entrada, pues está de manera incorrecta. Y aquí yo te diría, ¿quién tuvo la culpa? Pedro, por darme los datos que me los dio completamente incorrecta, o Antonio, por no razonar, porque tienes que ser un experto en comprobantes fiscales, ya, ya casi la autoridad te pide que seas un, un experto, y por no haberle dicho a Pedro, señor Pedro, yo considero, que debería usted, usted estar en arrendamiento de inmuebles y no en, en actividad empresarial profesional. Entonces, bajo mi recomendación, me vale lo que usted me diga y le voy a poner arrendamiento y le voy a poner adquisición. ¿no? Por ponerte un, un, un nombre, eh, por poner un ejemplo tonto. Sin embargo, este tipo de ejemplos van a empezar a suceder. Entonces, ya en la vida cotidiana, aquí es donde le decimos al servicio, ¿y qué hacemos? Porque este ejemplo es N de cantidades, ¿no? De, de, de aquí como, como Doctor Strange, que vas a ver ¿no? diferentes escenarios, multiuniversos, en los cuales puede o no pasar ciertas cosas. Lamentablemente tu CPDI 4.0 solamente entiende un lenguaje, y el uh -huh. lenguaje que entiende es que... Pedro Carlos Ramírez. Ah, ese es el nombre que yo tengo que poner. Si me falta la Z, ya valí. ¿No? Aquí viene uno de los grandes problemas. Si bien eh, en el CFD 4.0 debemos decir que eh, también tiene mejoras, ¿no? Tiene algunas de las mejoras, eh, etcétera. Pero también tiene algunos fracasos en la vida diaria y uno de ellos lo, lo que van a vivir son los de nóminas. Porque uh -huh. entonces ya no te quiere timbrar ya no te quiere, no te lo está aceptando te está diciendo va hacia la base del sat y dice a ver Pedro Ramírez ¿dónde dijo que, que vivía en tal parte a ver le puse otro código postal incorrecto o sea el que no es porque ese es el que me dijo dónde vive va a ir a la página del sat va a detectar y chin, va a regresar y va a decir no te dejo timbrar no tiene el del patrón antiguo no no me dejó timbrar o peor aún, el cuate del RFC ni tan siquiera tiene domicilio. Habrá personas que no les aparezca sin domicilio, ¿no? Extrañamente. Uh -huh. Pero déjame, te digo que sí. Sí puede existir personas que no les aparezca nada. ¿no? Entonces, aquí yo te diría, o oh, que a lo mejor la dirección les aparezca lote 4 Y a ti no te aparezca lote cuatro. Uh -huh. Aparezca sin lote. ¿Cómo fregado le vas a decir al sistema? Es que es la misma persona. El sistema va a ir ¿Va a validar? O sea, sale del sistema, valida, regresa y te dice, sí es, dale este, palomita y puede timbrar. Sale el sistema, dice, le falta lote, que regresa y te dice, tienes un error, y te va a aparecer en el comprobante fiscal de nominar, eh, Error en el llenado de dirección, ¿no? Ahora revisa la dirección. sí, Pero pues este empleado no me ha traído la constancia. Híjole, ¿cómo le hago para timbrar? Pero tampoco lo puedes amenazar con que no te pago, porque entonces ya te estás metiendo en otro, en otra situación muy cañona, pero ¿qué crees? Si no le emites el comprobante fiscal, no es una deducción para ti de principio, ¿no? No hay, este, retención de impuestos sobre la renta, no hay entero de cuotas sobre patronales. te vas a meter en un show también, y entonces aquí te amarran de las manos, y vamos a ver, mi estimado Pedro, si no dan una fecha más amplia de este proyecto que tienen porque mientras no haya citas en el servicio de administración tributaria este, eh, señora Raquel Buenrostro, doctora maestra de las artes oscuras, mientras no haya citas, pues no va a haber forma de regularizar todo este tipo de cosas que estamos hablando aquí, ni va a haber constancia de situación, ni nada porque hay muchos trabajadores que no tienen contraseña y portal, que ni sabían que existían esas cosas, que son desconocidas del arte obscura de los contadores, ¿no? Que cuando le hablas de una persona, de un contador, ya les dolió la cabeza y dicen, es un mal necesario, oiga, contador. Y, y bueno, para nosotros, bienvenido también este tipo de cosas. Creo que nos dan más chamba. Ya ves que decía que, que, que los contadores ya no iban a necesitar contador. Ahora tráguese sus palabras, porque nada más le comento. Para tramitar este tipo de cosas, así de sencillitas, sencillitas porque tiene que saber tecnología y la información, resulta ser que un contador es el ideal para entender, para procesar, para enviar, para regresar, para revisar, y entonces lo vas a necesitar. ¿no? Entonces somos alguien que nos volvieron más necesarios en esta administración, alguien que seguramente vamos a estar ahí porque pues no están eh, organizando este tipo de transiciones se ve una completa desorganización estimado Pedro pero pues es normal el gobierno de, de Enrique Peña Nieto en la entrada de la reforma del 2014 que fue una de las digamos que las mayores que, ha, que, que existen en este eh, en estos años también tuvieron un descontrol con el CFDI 3.3 y con la emisión del complemento de pagos, también tuvieron un desastre completamente de, la, de migrar del 3.2 al 3.3, que le tocó al entonces eh, gobierno de Enrique Peña Nieto, y si no mal recuerdo, el jefe del SAT era Aristóteles Núñez. Así es. entonces pues mi buen Aristóteles también le tocó un desastre, ¿no? Eh, eh, en ese tiempo eh, le preguntamos ahí a Pep Soto, eh, que estaba presente, le preguntaba a Aristóteles, oye, por qué trajiste el CFDI y todo? pues Ah, es que de una forma más rápida, vamos a devolver impuestos. Y se aventaba unas historias que también ni él se creía, ¿no? La intención también era pegarles en inventario, revisabas eh, fácilmente la parte de los inventarios con estas claves, ¿no? Que, que, que fueron completamente Bien. nuevas de los productos, ¿no? Completamente innovadora, ahí sí te decir que es una cuestión innovadora, porque aquí sí podía yo saber cuánto tienes en inventario, facilísimo, con una tabla de Excel... ¡Pum! Hacíamos unas macros y te sacamos cuánto tienes de tu inventario inicial, más tus compras, menos tu inventario final. Entonces me da lo que salió de tu inventario y por consecuencia eso es lo que enajenaste, maestro. Uh -huh. ¿no? Venga para acá nuestro, nuestro reino. Entonces eh, han ido evolucionando, mi estimado eh, Carlos, han ido evolucionando en esta tecnología y hoy en día una intención con esta constancia de situación fiscal de pedírsela a los trabajadores la intención, bueno, pues es recabar esto que no me va a dejar timbrar si no lo tengo. Este es el primer punto. El segundo, el miedo de emitir un comprobante fiscal de manera incorrecta y una multa, ¿no? Eh, las personas operativas, las que están en el piso haciendo los recibos eh, de nóminas, pues su miedo es que no le va a dejar timbrar, ¿no? y el de nóminas, el de fiscal, le va a estar frío, frío, oye, ya me timbraste, ya, ya tengo la nómina, ya tengo la nómina, ya tengo la nómina, tengo que haber, y el de tesorería le va a decir, ya tengo que hacer la dispersión, ¿no? La dispersión de la nómina. No, no la tengo, ¿no? Y el otro, este, asustadísimo. Y bien, el, el empresario, tal vez el, el fiscalista, ya sabes que este, este nombre, este, el, el fiscalista, pues, va a estar eh, un poco inquieto por algún tipo de multa que le, que le gire la autoridad, porque por haber emitido un comprobante fiscal de forma incorrecta de fondo, pues es el trabajador, ahí está, ¿verdad que te llamas Pedro? Sí, me llamo Pedro. ¿Verdad que sí trabajas aquí? Sí, sí trabajo aquí. ¿Qué haces? No, pues hago Aquí está el organigrama, aquí está la descripción de puestos, aquí está el perfil de puesto, aquí está su contrato laboral, aquí está lo que este señor hace, ¿no? Aquí están los videos, aquí están los audios, aquí está eh, casi, casi trajimos a su esposa que también le informara al SAT que aquí está, ¿no? ¿Qué más quieres? Ah, pues quiero algo de forma, ¿qué es? que el comprobante venga con sus numeritos correctos, ¿no? ¿Por qué? Te sanciono. Y en el otro caso de los noministas, como lo digo, en el piso, pues no vas a poder timbrar. Entonces, el miedo de ahorita de los que están en nómina es, si no me la traes, voy a tener broncas. Y, y se comprende, pero el trabajador también se comprende con este actuar de, ¿y cómo le hago? Sí. Sí. Y, y, ¿Y con quién voy? ¿No? Porque también, déjame te digo algo, eh, Carlos, ha habido una parte de este gobierno de, perdón, lo voy a decir en tu programa, bueno, tu programa, así, de valemadrismo, en la cuestión de que no les ponen, pues eh, debería de haber alguien, ¿no?, que, que, que orientara a los trabajadores, que les dijera qué hacer, este, a, eh, obviamente les creara estas citas en el SAT, ¿no?, eh, que les permitiera, pues, eh, llevar a cabo este estos procesos, ¿no?, para dárselos a su patrón debería de existir pues un área un área ahí que, que, que apartadita del SAT, ¿no? bueno obviamente del servicio de administración tributaria también, que les diera este auxilio a estas personas las cuales pues obreros, trabajadores, que, que, que ellos no saben nada de esto mi estimado Carlos Pedro, ahorita que estamos hablando de los contrarios que nos están escuchando pues lo vivimos a diario ya sabemos que es una constancia, ya sabemos que trae, ya sabemos que ahí dice tus actividades, lo que tú quieras, ya sabemos manejar la página del SAT, entrar, bajar, etcétera pero las personas que no, las de a pie, las que le, le dices constancia y se quedan así con constancia. De ¿Cuál es? Que, ¿No? Esa, ese tipo de personas necesitan ayuda y creo que eh, si el gobierno quieres poner todo en orden también para recaudar de una forma correcta, para tener una forma correcta, todas las cosas dentro de tus servicios que das, pues por lo menos échate la mano tú mismo, ¿no? Échate la mano tú mismo o la otra. ¿La intención malévola acaso sería el girar multas? no la, la, la, ¿La forma malévola sería la no emisión de comprobantes fiscales para después cobrármela? ¿Será eso? ¿No? Yo no quiero pensar mal y espero que no. Y espero que no porque entonces esto ya, ya, ya es una... Ya, ya viene con mala vibra, ¿no? Creo que... Sí. Creo, quiero pensar que próximamente va a haber este, muchas, muchas citas, que próximamente van a poner a los becarios a trabajar dentro del servicio de administración tributaria, que van a estar teclando, ¿no? este, que, que, que se van a liberar. Esperemos, mi estimado Carlos, porque si no, no sé cómo fregado le van a hacer muchos trabajadores que no pueden, que no pueden tener su, su constancia correcta. Ok, perfecto maestro, pues eh, yo creo que todos estamos en, en la misma sintonía, por aquí en los comentarios igual pues hay mucha mucha duda con respecto precisamente a, a, ese, a ese domicilio, ¿no? Por aquí, Vero Rodríguez también nos comentaba qué pasa si no puedo actualizar el domicilio, porque mi constancia aparece el de mi patrón. Nacho Ríos, por aquí, ¿cuál sería la forma más eficaz para que los trabajadores que no cuenten con contraseña y o e-firma la obtengan? Ahorita contestamos esa. Saludos a Richie Flow, eh, a Mireya López, a SOS RG... Mireya López, en caso de la compañía, dice, nos enviaron un tutorial para ingresar a SADID, bueno, por lo menos, les, les mandaron un videito me parece, por ahí, este, Jarry, de acuerdo al inciso B, ¿qué entienden ustedes por local? Dice, a mi punto de vista, toda la información de la constancia, son datos personales del contribuyente, por lo tanto, debe ser el domicilio del contribuyente, comenta Jarry, saludos, Gus Gómez, que siempre nos, nos está viendo por acá, ya es, ya es fan aquí de, de, de noches de census. Eh, y Agustín, Agustín, ¿El SAD ha señalado alguna fecha límite para actualizar datos y domicilios? Saludos a Janet Rodríguez. ¿Qué pasa con los contribuyentes que aparecen sin obligaciones fiscales? Otro punto también bastante importante. Y también, Gus, ¿qué pasa con los que dicen domicilios sin verificar o sin datos? Que ya nos comentaba ahorita el maestro Antonio Aranda que por ahí, ¿qué tal que la constancia ni siquiera domicilio trae, no? O en algún momento fueron de las R1 que se tramitaron hace hace UF, ¿no? Por ahí, eh, si me permite, maestro, contestando alguna de las preguntas el, del, del, del plazo, pues hasta ahorita lo tenemos hasta, hasta el al 30 de bueno 30 de junio, pero no como tal para actualizar datos, sino para una convivencia como ¿Cuál, tal. Entre ¿Cuándo tres... tengo plazo para actualizar datos? Justo hoy, ¿no? <risa> hágalo hoy, si, si sí. puede hacerlo hoy, hágalo hoy. El, el problema aquí es lo que no lo pueden hacer. ¿Qué plazo tiene el nominista para emitir sus recibos en esta nueva versión? Ahí sí, el ahí problema sí. es para él. El problema cae a los que vivimos a diario, la nómina y que tienes que elaborarla, ahí es donde te tronaron a ti, porque entonces, oye, ¿con qué timbro? Oye, no me está dando eh, el código postal, no me está dando el nombre, hay un dato que está incorrecto, ¿y ahora qué hago? Fíjate que eso de que les mandaron el, el video de Said, que qué bueno, qué bueno que, bueno que las, las empresas también se se interesen por sus propios trabajadores, por supuesto, ¿no? si los trabajadores no podemos eh, crecer, no podemos crear riqueza, por supuesto que tenemos que estar preocupados por, por, por eh, estos trabajadores. Eh, sin embargo, pues te mandan el video y volvemos a lo mismo, hay personas que, que, que pues por Pero más no, que no. vean tres, cuatro veces el video, pues dicen yo no entiendo, déjame, le digo a mi hija, ¿no? porque este, pues yo no entiendo esto de las tecnologías, lamentablemente recordemos que todavía va a pasar muchísimo tiempo de esas personas que nacieron sin computadoras. ¿no? A, a, a Pedro, que, que es prácticamente casi, no es más joven, que Pedro es un poco más, más, más joven, eh, a mí me tocó la transición entre las máquinas de escribir y la computadora, ¿no? entre ese Windows este, 3, 3.11 de trabajo, ¿no? versión de trabajo, con una 3.86 que arrancaba en un sistema operativo en MS-2, etcétera, ¿no? los Lotus, que en ese tiempo existieron y, y los primeros programas sorprendentes como el S400, ¿no? De las azucareras, todo este tipo de cosas, pues se vivieron. Sin embargo, hay personas que nunca, que nunca han estado en contacto con una computadora, que tienen Facebook. No sé cómo lo hicieron. No sé cómo lo hacen. No sé cómo lo hace la mamá, el abuelito, ¿no? El, el, los que ya tienen a lo mejor 60, 70 años y de repente ya cuando ves tienen Facebook. No sé cómo lo hicieron, pero no te van a entender lo del sadit. Eh, también uno, uno de los problemas que tiene este esto de SAID es que al final mandas la información, a veces no te llega nada, ¿no? Nada. Corres con suerte, a veces sí te llega, sí te lo genera, a veces no, y si es por primera vez, a fuerzas tendrás que ser sí. con este cita, no hay otra forma. no Si a lo mejor ya lo tenías, hay que, hay que hacer una renovación, bueno, pues tal vez esto de SAID eh, y no tenga más de un año de, de, de haberse... Este, caducado, pues, sin problema alguno. Sin embargo, si no es así, pues, ya valiste, ¿no? Ya, ya valiste aquí, este, en, en este caso. Por aquí, otra pregunta de Janet dice, ¿qué pasa con los contribuyentes que aparecen sin obligaciones fiscales? Pues, sin obligaciones fiscales. Es decir, existen, ¿no? En un mundo, en un padrón, existen, pero no hacen nada. Están inertes, ¿no? Están inertes. No se mueven. Ojo, ojo, mi estimada Janet, porque esto llama mucho la atención. Recordemos que eh, hoy en día el Servicio de Administración Tributaria se puede acercar a los bancos y puede solicitar información, ¿no? A discreción hay una jurisprudencia por, eh, que apenas salió, no sé si por ahí la viste, estuvieron en, en varios grupos que decían, eh, pues ahora cuando vale. se trata de temas fiscales, ya pueden entrar directamente, ¿no? Sin solicitar nada, entrar, a revisar, ¿qué hay aquí? ¡Ah! Mira, hay un millón de pesos, a ver, volteo a su constancia y veo, sin, sin ¿cómo lo pone aquí? Sin, sin obligaciones. Sin, sin obligaciones fiscales, ¿no? Ándale, ¿y por qué tiene un millón de pesos en, en un año? no Y entonces ahí nos vamos a un 91 de la ley pues, sobre la renta, no y la discrepancia fiscal, y de repente empezamos a ver que eh, la autoridad puede ubicar varios métodos para consolidar este artículo, que si mal no recuerdo fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se consolidó con fuerza, no también en las instituciones de crédito, en este caso en los bancos, para revisar tus pues, cuentas bancarias. Entonces... A tu comentario, mi estimada eh, Janet Rodríguez, aguas con estos que existen en un RFC, que, eh, pero están sin obligaciones fiscales, es decir, se suspendieron, literal, mi estimado Pedro, están suspendidos. Sin o embargo, no tienen régimen, posiblemente, ¿no? Eh, no tienen régimen, exacto. Más bien, no tienen régimen. No tienen régimen. Sin embargo, cuando ves les está llegando ingreso eh, mensual, paulatinamente, en un año, ¿no? En, en, en un periodo y va a despertar el apetito del servicio de administración tributaria diciendo, ah, caray, ¿de dónde proviene este, este, este dinerito, no? Recuerda que si tú estás, eh, en este caso, por sueldos y salarios, o tienes un patrón, vamos a manejar un lenguaje sencillo, si tú tienes un patrón a cual le re recibes órdenes, a qué horas entras, a qué horas sales, este, ¿A qué horas te vas? ¿A qué hora sales a comer? ¿Te dan los instrumentos para trabajar? ¿Eres un trabajador? ¿Hay elementos para una relación laboral? Bueno, pues, sí. entonces tú tributas en el capítulo primero del título cuarto de personas físicas, que es sueldos y salarios. Y te tienen que pagar a través de la nómina. Y pues esta nómina puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual, que regularmente es semanal y quincenal, lo que vivimos este, casi todos. Bueno, te pagan este dinero y el patrón te va a retener un impuesto y a pagar unas cuotas obrero patronales, una parte tú y una parte él. Y bueno, con esto, obviamente la ley federal del trabajo te ampara porque tienes eh, derecho mínimo de ley, aguinaldo, vacación, prima vacacional, reparto de participación de trabajadores en las utilidades, hoy que está de moda ya en mayo, ya estamos cerrando con esto. Bueno, pues tienes todos esos derechos. Y por consecuencia, ahorita tienes que entregarle a tu patrón este elemento que se llama la constancia de situación fiscal. que contiene? Tu nombre, tu domicilio, este domicilio, como bien lo, lo refieres, Pedro, y yo me iría más hacia la parte que sea el domicilio donde vives para evitar problemas en el futuro. Si bien también valido, eh, ojo con esta persona que por aquí nos habló, recordemos que las comas hacen una parada. Entonces, dice el B, cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, coma, o sea, se esperan, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. Entonces, ¿a quién se refiere? No haces actividades empresariales. Ah, ok, no hago actividad empresarial conforme al artículo 16 del 16. Código Fiscal de la Federación, su desloce y conforme al 75 del Código de Comercio. No lo hago. Ok, entonces, ah, pues, algo análogo. Te lo deja abierto, ¿no? Uh -huh. Dicen, cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, o sea, empresariales. El local que utilicen para el desempeño de sus actividades. ¿Qué actividades? ¿Qué, ¿Cuáles? <risas> lo deja abierto. O sea, ¿me Aquí podríamos sí. encuadrar sin lugar a dudas a un trabajador. Pero ojo, no es lo más recomendable desde mi punto de vista, mi estimado perro. Ahí entrarían los profesionales, por ejemplo. Eh, ¿Cómo? Los profesionales, por ejemplo, honorarios, vamos a ponerlo así. Ah, bueno, lo, lo, ah, exactamente. Los, Ahí entrarían en el, B, en el B, por ejemplo, ¿no? En el B, por ponerte un ejemplo. Sin embargo, aquellos asalariados, yo te diría, llévalos directamente de su domicilio fiscal al domicilio de su hogar. Y entonces, el de su hogar, también, mis estimados amigos, otra, otra de las cuestiones recomendables es, si ya te cambiaste de domicilio, actualiza también tu, tu, este, tu, in, tu if, INE, en este in. caso, porque... Eh, vas a tomar decisiones de votar, ¿no? En el lugar en donde vives. Y recuerda que si ya vives en ese lugar, pues entonces te, te, te, te interesa, te debe de interesar, te compete, ¿no? ¿Quién quede de diputado local? ¿Quién quede de diputado federal? ¿Quién quede de senador? ¿Quién vaya a ser presidente de la República? Te, te compete porque al final te va a afectar tarde o temprano, ¿no? Entonces, si estás en esa localidad, ¿quién es tu presidente municipal en el caso de los, de los estados, ¿no? ¿Quién es tu alcalde? ¿Quién es, a ver, eso te va, te, te va a afectar en tu, en, tu, en tu lugar. Mejor actualiza tus datos del INE de manera correcta. Eh, actualiza pues esta constancia de situación fiscal. En medida de lo posible volvemos a lo mismo. No hay citas, no hay citas, ¿no? Esto me queda más que claro. Y se vuelve un problema con el paso del tiempo porque, bueno, pues hay un fastidio, ¿no? De, de hecho, igual eh, adicionando a lo que comenta aquí Janet eh, Rodríguez Chávez, ya yéndonos a la parte técnica eh, del, del timbrado de la nómina, ya en la versión eh, 4.0, que el complemento sigue en 1.2, ahí no nos los actualizaron como el de pagos, pero eh, si nos vamos, por ejemplo, al catálogo de, de al catálogo de, de, de, perdón, a los catálogos que vienen en Excel ahí en la página del SAT, nos vamos a encontrar de que si yo no tengo el régimen fiscal de sueldos y salarios, no me van a poder timbrar la nómina. ¿Por qué? Porque existe una, una ya, ya empiezan a relacionar. Oye, eh, ¿cuál es tu, por ejemplo, para globales, cuál es tu, este si es un RFC genérico, entonces tu régimen fiscal debe ser este. Y si tu régimen fiscal es este, entonces no puedes tener algunos otros de estos usos, los compatibles son estos. Exactamente. Y empiezan a, a relacionar, entonces, ¿qué pasaría ahí, Janet, si no tienes obligaciones fiscales, llevas tu constancia, al rato que quieran timbrar tu nómina? Obviamente no, no, es, no es compatible el, el CFDI que te quieren timbrar con ningún régimen fiscal que tienes, porque si no tienes obligaciones fiscales, posiblemente es porque no tienes asignado algún régimen. Recordemos que nos podemos inscribir sin obligaciones, y eso solamente es para efectos de obtener el RFC. Correcto. Pero no tengo dado de alta ninguna actividad económica. Aquellos, por ejemplo, los estudiantes, mi estimado Carlos. Exacto. Los que necesitan. Bueno, me doy de alta para obtener mi firma electrónica sin obligaciones. Simplemente necesito mi firma electrónica para proceder con mi, este, en este caso, con mi título, ¿no? Con mi cédula profesional. Pues adelante, no hay ningún problema. Así es. Y, igual, eh, bueno, atendiendo, a, a, dependiendo de los estados, por aquí, por ejemplo, aquí en Oaxaca, me, me comentaban, la verdad no no he, no he visto así certeramente, pero que eh, sí están atendiendo o están generando la constancia si te vas a formar, pero pues te tienes que ir a formar unas cuantas horitas ahí, aunque no sea con cita, pero el tema va a ser el mismo, obtienes tu constancia, tal vez no trae domicilio, tal vez trae el domicilio de tu anterior patrón, tal vez trae otro domicilio bueno. que ya no es pero Eso. por lo menos ya la tienes, ¿no? Eso que acabas de, de, de mencionar, también, eh, pues entre nosotros, ¿no? Sabemos en qué administración te van a atender, en qué administración, ni tan siquiera te acerques porque, o sea, van a cerrar, literal, ah, estuvo usted cuatro horas, me vale un queso, y vaya, no no necesita cita. Hay algunos lugares, si bien lo comentas, donde sí te quedas al final, te quedas ahí paradito, y oye, pues ya faltó uno, pues pásele, ¿no? So, órale, pero es extraño también donde, donde digamos que son buena onda, ¿no? La gran mayoría de las administraciones, pues este, sabemos que, que, que lo que menos tienen es eso, ¿no? No tiene mucho que fui eh, por un impuesto sobre nómina en el caso del Estado de México. Me decían, pues se fue el sistema, yo, pues sí, pero ¿y qué pasa? No quiero me, que me vayas a, a, este, a multar, que tenga algún tipo de, de, de problemática. Pues es que no hay sistema, ¿no? Pues, y, y entonces, pues no hay sistema, ¿no? O sea, hágale como quiera, pero no hay sistema. Híjole, qué fuerte. Y hay otros que te dicen, mira, pues a lo mejor el día de mañana regresa, tráeme esto, o mándamelo por mail, o ya hacemos un acercamiento ahí un poquito mejor, eh, obviamente sin llegar a la, a la parte de la corrupción, ¿no? Ni a, ni a ni este tipo de, de actuares, eh, en la cual... Pues, eh, por lo menos te da tips, ¿no? Regrese mañana a las nueve, regularmente a las nueve hay menos gente y entonces usted pasa primero, sin cita, ya no la tramite, ¿no? Lo paso, luego, luego, ¿no? Ah, bueno, perfecto. Pero hay administraciones, mi estimado Carlos, que te dicen, si no trae cita, no te atiendo, ¿no? Y ese es un, son de la gran mayoría. Sí, exacto. Por aquí igual, saludos a Mario Alejo, nos dice saludos, hay mucha información que actualizar y la autoridad no tiene la capacidad de captar dicha información. Nacho Ríos nos dice, el video que se está compartiendo es para personas que tienen contraseña, el problema es que la mayoría ni siquiera cuenta con ella. Emanuel Ángeles, para el cambio de domicilio se requiere la firma electrónica y no hay citas, es un infierno, y no nada más para los asalariados, también entran los estudiantes que se van a titular, como ya mencionamos también, pues, ya requisito ya, ya para la cédula. Ya lo mencionábamos, por ejemplo, fíjate, no tiene mucho que, que una persona que está en el extranjero me pidió... Dice, oye, ¿sabes cómo puedo tramitar mi, mi cédula? Le dije, ah, ahora es facilísimo, ya no te la dan físico, ahora es un papel. Sí. Entonces la puedes tramitar en internet. Me dice, oye, pero me dice que una firma electrónica, ¿sabes cómo le... ¿Ustedes qué tienes que tramitarla? Oye, ¿y el consulado de aquí donde estoy, eh, ¿crees que me la pueda tramitar? Eh, no, porque fíjate, mi estimado eh, Pedro Carlos, que en, en, en otros países, eh, pues no tienen, eh, en este caso, la, la forma de tramitar, tu, tu firma electrónica de tramitar tal vez ciertas cuestiones fiscales para tu país, ¿qué sí. crees? Que el consulado no lo tiene, eh? Eh, allá está, y, y está bonito, y te pueden atender, pero te van a decir, ¿sabes qué? En eso, no, nosotros no, tiene que ir a México, oye, tiene un indocumentado, tiene que ir a México, pues es como ya regreso, <ríe> el momento que trate de o sea, cruzar, pues me van a meter o una prisión, o me van a deportar, van a dejar en Tijuana, maestro, ¿no? O sea, yo necesito a lo mejor tramitar algún tipo de papel eh, aquí en, en, en México eh, con la firma electrónica. Recordemos que la, la FIEL eh, toma mucha relevancia porque es como tu firma autógrafa. Eh. Ya lo dice la Suprema Corte, que eh, el hecho de firmar algún documento digital con, este, con esta firma electrónica, pues es como si lo firmaras con tu, con tu puño. Y hay varios trámites que ya solicitan la firma electrónica. ¿no? Lo vimos ahorita con las declaraciones en el caso... De, de las declaraciones patrimoniales también digo ahí lo puedes mandar con tu fiel lo puedes mandar con tu curp en algunos de los casos si eres de gobierno federal de estas declaraciones uh -huh. o del gobierno este, estatal porque uh -huh. cada uno tiene su su, uh -huh. su módulo no a pesar de que sean declaranet no uh -huh. estas declaraciones patrimoniales que apenas empezaron a, este, a, a, a realizar y que también déjame decirte y, y, y, y te robo un poco el tiempo ahorita de la constante situación sí, fiscal claro. Una de las cosas que me sorprendió hoy es que, digo, sí ya venía como un requisito que si presentaste declaración anual de persona física, la anexes en la declaración este, de Claranet, ¿no? De la patrimonial, pero ahora sí ya te lo ponen como muy, como que te lo, te lo avisan de, no se te vaya a olvidar, si ya presentaste tu anual de persona física, ponme la que hay, ¿no? Y cuando revisas eh, eso que tienes que presentar en la patrimonial, una serie de características donde dices, a ver, a carajos, Cómo haces un fraude siendo gobernador, cómo haces un fraude siendo presidente municipal, cómo haces un fraude siendo diputado, eh? cuando esta patrimonial pues, te solicita muchísima, muchísima información, ¿no? ¿Cómo demonios, no? Este se van esas personas, eh, digo por poner Duarte, ¿no? Que fue muy famoso, ¿no? Este entre otros gobernadores que han hecho lo suyo. ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo hicieron? ¿No? Si, si, ahí, si ahí viene la declaración patrimonial, viene una declaración fiscal, ¿no? en este caso para términos del servicio de administración tributaria, para términos pues, de la secretaría, que en este caso eh, revisa lo del, de Claranet, ¿cómo diablos, para términos de lavado de dinero, etcétera, ¿cómo diablos le hicieron estos cuates? No? Eso, eso a, ve, a veces me lleva a pensar que las cosas del gobierno y los datos que te pide únicamente, te los pide, a, a veces en mi cabeza viene la idea de que tienen unos cuates y bueno, pues ya, como que estás trabajando, tú hazle como que chambeas, entonces pide cosas para que piensen que estamos chambeando, ¿no? Y, y, y porque no te cuadra cómo, cómo personas eh, pudieron llevar a cabo con esta declaración patrimonial, con esta declaración este, fiscal y con esto... Amarrado. Y hoy en día, bueno, pues ya nos piden esta constancia de situación fiscal para amarrar un poquito más. Claro, pues ya los últimos comentarios por aquí de, de Janet Rodríguez nos dice, les agradezco mucho su explicación respecto al punto que el, los que están sin obligaciones y obtienen su firma, así podríamos hacer el aumento de obligaciones y cambio de domicilio, pues sí. César Caballero, entiendo que no habrá problema para timbrarse FDI para aquellos contribuyentes que tengan dos regímenes, ejemplos, sueldos, salarios y reciclo actividad no. empresarial, pues no hay, no hay ningún problema, ¿no? Esperemos. Saludos, Georgina, <risa> esperemos, ¿no? <risa> Saludos también a Georgina Nungaray, eh, pues muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y eh, hoy, hoy eh, ya se me está olvidando de hacer mi comercial de Rompiendo Paradigmas, pero ahí, ahí les va. Ya ahorita ya en qué? Treinta y seis, veinticuatro minutos. Eh, ya estamos a, al aire también con Rompiendo Paradigmas, aquí con el maestro Antonio Arana, con el maestro Martín Rojas Tamayo, Pepe Soto, Enrique Corona, Efraín Salvador, y me parece que hoy tienen invitado, ¿no? Entonces, están invitados sí, sí, a las nueve. Entonces, conéctense, ahorita váyanse por, por un refrescito por la cena, etcétera, y bueno, pues, vuélvanse a sentar para disfrutar un poco del programa con Martín Rojas Tamayo de Rompiendo Paradigmas, su servidor Antonio, bueno, pues, Efraín Salvador Miramón, Enrique Corona... Y nuestro estimado, que siempre nos levanta el rating, eh, José Antonio Soto Magaña, o bien conocido en las redes sociales como Pepe Soto. Y el bueno, el pues, nuevo TikToker. El, el nuevo TikToker, que anda muy fuerte. <risa> el TikTok, es lo que he visto, anda muy, muy fuerte. Y bueno, ah, pues, y los esperamos en unos, en unos cuantos minutos. Mi estimado Carlos, muchas gracias por este, por este espacio. Y bueno, Al pues, Carlos, como siempre. Pues muchas gracias maestro, igual eh, pues recordándoles el próximo miércoles eh, no tenemos programa de Noches de Censo, ya que pues es día del contador, pero eh, eh, va a haber pachanga por ahí en la Ciudad de México con Rompiendo Paradigmas Presencial también Va a estar usted eh, Todavía no me dan permiso, no me ha portado bien, pero en eso estamos. <risa> estamos esperando el mezcal. En, en eso estamos, no, no, no, no perdemos las esperanzas, yo creo que sí, por ahí vamos a andar, pero todavía no, no, no definimos algunas cosas, pero Tantos invitados al, al miércoles 25, Rompiendo Paradigmas en Ciudad de México. ¿Vale? Aquí vamos a estar y bueno, pues está cordialmente invitado. Este, esperemos que, que vengas para acá. Y bueno, pues no transmitiremos, en este caso, eh, Noche de census pero estará Rompiendo Paradigmas a las 8 de la noche. Un evento presencial. Todavía tenemos los últimos, últimos lugares. Si estás interesado, por favor, mándanos un mensajito ahí a la fanpage de census o las personas de Census te van a poner por ahí un, un, un aviso este, en el timeline para que ustedes puedan pues, estar con nosotros. Ok, perfecto. Pues eh, muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Antonio Aranda. Un gusto tenerlo por acá siempre. Y pues ya, ya casi rompiendo paradigmas en un ratito más. Los esperamos. Y pues nos vemos en la próxima emisión de Noches de Census. Hasta la próxima. Hasta la próxima.